arranqué con la montaña y hace algunos años empecé a andar en bicicleta de ruta y me empecé a enganchar con esto un montón. Lo mejor de la bicicleta es como que te ofrece un espacio para salirte de los problemas, para pensar en otra cosa y que te lleva literal a cualquier parte pedaleando.